Eso es, eso es algo gratificante, ¿no? También, el hecho de poder estar eh, de una manera correcta, ¿no? Claro. Es, creo que es lo más importante. Mi nombre es Valeria, eh, soy de Buenos Aires. Eh, he venido aquí a Miami, a la ciudad de Miami, en el 2015 y bueno me he puesto en contacto con este maravilloso estudio que es el de Eduardo Soto junto con su equipo, mi abogada la doctora Diana Guerrero y su coequiper María del Carmen el día lunes 10 perdón me han dado la maravillosa noticia de que ya soy residente permanente de los Estados Unidos con lo cual mi alegría es enorme y bueno, nada, ahora disfrutar de, de, de ese beneficio que es poder estar tranquilo en un país e integrarse correctamente. Y todo eso gracias a esta firma de abogados que realmente creo que es para recomendar. Muchísimas gracias.